Hola a todos, hoy os voy a enseñar cómo recorrer los túneles del SCP-939, cuando estés en la Containment y te metas en uno de los ascensores acabarás en esta zona de aquí este es el mapa general de los túneles del SCP-939, la zona azul es el recorrido por el que puede caminar nuestro personaje, es el mapa general, los rectángulos negros son cajas como esta que representan obstáculos en el camino y las flechas rojas representan los ascensores en uno de ellos aparecerás esta zona es así una zona un poco de almacenes como habéis, como habéis visto antes por las cajas y obviamente ir de un ascensor a otro no es tan fácil porque esta zona está llena de SCP-939 en particular hay tres SCP-939 en Containment Bridge original y cuatro en si supondo, la versión de Ultimate Edition. Una cosa que hay que tener en cuenta estos SCP-939 es que eh, tienen una posición inicial y un patrón que siguen y es lo que os voy a enseñar ahora en este mapa vale Esta es la posición inicial de uno de los SCP-939 La posición inicial es aquella que tienen los SCP-939 nada más salgas del ascensor Es ahí donde van a estar en el instante en el que salga Luego ya empezarán a caminar y a dar sus recorridos, a dar sus vueltas Y estarán en una posición diferente Pero esta es la posición inicial de uno de ellos Y este es el recorrido que sigue Como veis es un patrón bastante cerrado No se escapa de mucho de esta trayectoria Y lo mismo pasa con el segundo SCP-939 que está por aquí y sigue este patrón, esta es su posición inicial y su patrón y el del siguiente SDP 939 tres cuartos de lo mismo, su posición inicial y el recorrido que sigue ya veis que esto dan siempre las mismas vueltas había dicho que había cuatro SCP-939 en Ultimate Edition y efectivamente aquí está el cuarto esta es su posición inicial y se encuentra en el mismo tío vivo el otro 939, la última es un poco más complicado evitar a los 939 sobre todo porque esos dos de ahí hay que evitarlos a la vez porque si te acercas mucho a uno te acercas mucho a otro pues te van a perseguir, Vale, una cosa muy importante que hay que tener en cuenta muy importante es que mientras no te estén persiguiendo los sdp939 seguirán siempre en este recorrido y qué quiero decir con esto estamos acostumbrados eh, a que los SCP-939, porque como lo marca así la, la historia, lo marca así otros juegos y es así como es realmente Los SCP-939 son ciegos, son, se guían por el sonido Y tratan de imitar las voces de otras personas, etcétera, etcétera en este juego se imitan las voces de otras personas, pero son aún más ciegos todavía En el sentido de que, como digo aquí en esta frase, mientras no te estén persiguiendo Seguirán siempre en este mismo recorrido Y lo que me refiero es que, incluso si estás haciendo ruido Incluso si estás corriendo, saltando, etcétera Que normalmente esto, los SCP-939 deberían ser capaces de verlo Porque seguían no por la visión, sino por el sonido Si estás en la zona en la que están estas caritas sonrientes, incluso si estás haciendo ruido no os van a perseguir, porque están tan obsesionados los STP-939 en seguir el recorrido en el que están, que a menos que estés cerca de ellos, no te van a perseguir. Si te están persiguiendo, obviamente, pues sí se pueden salir de su recorrido, pero si no te están persiguiendo, si están en su recorrido, van a seguir en él. Eso es muy importante saberlo. Y esto es una cosa que... el los programadores lo han hecho así al final al cabo los sdp 939 en este juego están guiados más bien por proximidad si estás cerca de ellos te detectan incluso si estás agachado pero si estás lejos de ellos y corriendo no te detectan es algo muy extraño porque pierden la personalidad que siempre han tenido de ser ciegos pero guiarse por sonido pero es así como están programados en este juego por proximidad no por ruido necesariamente entonces si estás en una de estas zonas con la carita sonriente vas a estar a salvo más o menos, sabiendo esto tenemos bastante información pero todavía nos faltan algunas cosas por perfilar y es que resulta que no todo es tan fácil, no todo es un camino de rosas sino que aquí como marco en esta barra en amarillo aquí hay una puerta que está bloqueada, Vale, entonces para si queremos ir de un ascensor a otro tendremos que desbloquear la puerta activando una palanca que está precisamente en estas zonas, dependiendo del lado en el que salgamos, dependiendo del ascensor del que hayamos aparecido tenemos que activar una palanca a otra, una de ellas se encuentra aquí y la otra está ahí están los recorridos de los SCP-939, aquí los desarrolladores del juego han sido inteligentes en poner las palancas ahí en el sentido de que así podemos interactuar con estos SCPs un poco más hay objetos muy importantes que nos pueden interesar y se, las gafas de visión nocturna siempre se encuentran aquí ¿Vale? En ese recorrido del otro SCP-939 Y otro objeto muy importante Del que muchas veces hablo Y es la mano rota, específicamente la mano rota De color oscuro, esta mano rota Ya, ya lo he comentado algunas veces Que te permite eh, no tener que pasar Por la zona del SCP-049 Siempre en Heavy Containment Cuando te encuentres con esa zona que bloquea el pasillo Sino que esta mano te permite abrir La puerta a través de la huella de atirar. Es un objeto muy importante de conseguir Y la verdad que ya que esta es el tema de los Túneles del SCP-939 compensa, compensa, porque no es una zona complicada, ya os he dicho que siempre siguen el mismo recorrido, ya os he dicho que eh, aquí en la versión de PC, el SCP-173 y el SCP-049 nunca deberían aparecer en esta zona ¿Vale? sé que hay gente en los comentarios que me dice lo contrario pero no me lo explico a lo mejor es un bug a lo mejor es que estés jugando en otra versión del juego pero la versión original no debería suceder eso por eso es una zona muy segura porque mientras estés en la zona de las son sonrientes que puse antes debería estar más o menos a salvo volviendo a la mano rota se encuentra siempre en una de estas tres localizaciones que he marcado con una, una cruz amarilla si no está en una de ellas está en la otra o sea que sigue buscando vale y ahora os voy a enseñar un vídeo en el que os explico qué pasa si nos alcanza uno de los scp 939 repito que los scp 939 nos detectan por proximidad no por el ruido que estemos haciendo por lo menos en este juego en otros juegos ya sé que es diferente pero este juego tal y como están programados aunque estés haciendo ruido si estás fuera de su recorrido si estás lejos de ellos no te van a ver si estás cerca aunque estés no haciendo ruido aunque estés en completo silencio te van a detectar. ¿Qué, qué hacer si un SCP-939 en los DT? Eh, si estás en Ultimate Edition esto es un poco más complicado pero si estás en, en Containment Bridge original si puedes ponerte la máscara de gas super póntela, la máscara de gas super es la máscara de gas normal y corriente pero tras haberla puesto en el SCP-914 en Fine y proporciona esta mina infinita es decir capacidad de correr por siempre esto a lo mejor nos puede venir bien porque eh, si nuestro personaje se cansa, pues eh, estaremos a la merced del SCP-939 y ya sabemos todos lo que pasa En un comentario original original, el que la máscara de gas super es instantáneo Y eh, es una forma instantánea que tenemos de obtener capacidad de correr estamina infinita Una vez tengamos esta estamina infinita, si no tienes la máscara de gas super, si tienes estamina suficiente no pasa nada pero tienes que tener suficiente capacidad de correr. Para evitarlos, una vez que hayan detectado, lo que tienes que hacer es doblar las esquinas. Correr hacia una esquina, por ejemplo, las esquina de una caja, la esquina de una pared, etc. Y doblarla muy fuertemente, ¿vale? Los SCP-939, lo voy a mostrar en este vídeo, son muy voluminosos, son muy grandes y les cuesta mucho dar la vuelta a las esquinas. Y se quedan ahí parados, se chocan con la esquina y se quedan quietos en seco y esta es una forma que tienes de evitar, es otra forma si quieres ir corriendo al ascensor, si tienes también stamina suficiente pues igual que en el laboratorio cuando huyes de un SCP y te metes en el ascensor pero lo, lo más seguro, lo que más funciona es eh, ir corriendo y doblar una esquina recordad que en esta zona puede aparecer el scp 106 lo cual puede complicar un poco esquivar a los SCP-939 porque la SCP-106 es bastante más inteligente que los 939 en este juego otros consejos importantes que os puedo dar es que siempre que aparezcáis en la zona de los SCP-939 los SCP-939 van a regresar a su posición original y a seguir el patrón que estaban siguiendo antes, para más o menos enterarse de la posición de los SCP-939 al principio os recomiendo, eh, si queréis experimentar un poco, utilizar el comando wireframe, eh, que os permite ver a través de las paredes, así os podéis ir cogiendo una idea intuitiva de dónde están, pero a medida que vayáis jugando, vais a reconocer mejor estos patrones, vais a tener una mejor noción de dónde están los SCP-939. Espero que estos consejos os hayan ayudado un poco. Gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente.